Bueno jóvenes, esta es la Iglesia Roca de Salvación, espero que todos estos comentarios que hayan visto anteriormente sean de bendición para ustedes, aquí hay una familia que todos los ama, que los quiere mucho en el amor de Cristo Jesús, bendiciones a cada uno de ustedes, reciban mi bendición, que el Señor los despierte en su espíritu y puedan tener sueños y visiones en los tiempos venideros del Señor, en el nombre de Jesús, Amén.